una tierra de buen vino, de buena gastronomía y grandes monumentos naturales. No os perdáis este vídeo porque os vamos a explicar nuestra ruta por Navarra y algunas cosas que debéis saber antes de venir a Navarra. Nuestra ruta es en autocaravana y en familia, como nos gusta y como siempre normalmente hacemos. Además, Navarra alberga una gran red de áreas de autocaravana tanto públicas como privadas que no os podéis perder con todos los servicios y en casi todos los pueblos de interés de esta comunidad autónoma española. Y ahora sí, empezamos nuestra ruta de siete días por Navarra. Entramos a Navarra por Bureta, donde hay un pequeño bosque encantado, lleno de duendecillos que a los más pequeños de la casa les encantará. Si podéis, está abierto, no como ahora, entrar al Palacio de los Condes de Bureta. Vale la pena y además es restaurante, y podéis tomar algo en una terracita. Y aparte, visitas guiadas. Por fin llegamos a Navarra y empezamos la ruta de la mejor manera posible, en un área de autocaravanas, en un entorno natural como es Aceite Sartajo. Antes de llegar a esta área de autocaravanas, de este molino de aceite, recordad registraros en su web y disfrutar de este lugar que merece la pena su visita. El área está enfrente del embalse que tiene, pero es que encima tiene zona de picnic y de barbacoas. Tiene todos los servicios, pues es una pasada. Y por las mañanas hacen cata de aceites y visita aquí de degustación al molino. Y los fines de semana visita guiada más completa, sobre todo los sábados. La verdad es que el sitio, el entorno es precioso. Hay que registrarse en la web con el QR que, que hay aquí y ahí es donde te dan la opción para reservar la visita guiada o la cata de aceites. Y nada, el estacionamiento es permitido, 48 horas máximo tienes que estacionar como indican en el mapa y en esta parada como no, la compra estrella el aceite de Artajo en este caso Arbequina y Ecológico así que si venís muy recomendable entrar por Navarra por este área nuestra siguiente parada en Navarra Cascante, donde nos vamos a bañar en aguas calientes... ...en el termolúdico, con área de autocaravanas... ...y además vamos a ver su rico patrimonio... ...hemos venido a pasear por la Basílica de la Virgen del Romero... ...qué porchada tiene con una escalera dentro ...impresionantemente larga... ...hasta abajo del todo del pueblo... ...es espectacular... ...de Cascante... Avanzamos hacia Tudela y llegamos a este gran punto, la Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Parque Natural de las Bárdenas Reales, un lugar que no hay que perderse en Navarra de todas, todas. De las Bárdenas Reales nos venimos a las puertas de este parque natural, a Árguedas, donde encontramos una área de autocaravanas justo a los pies de unas magníficas cuevas que antiguamente estaban habitadas. No dejéis de visitar este lugar. Llegamos a Olite, un lugar que es un imprescindible en Navarra porque aquí vamos a visitar el Palacio de Cuento de los Reyes de Navarra. A 20 minutos de Olite llegamos a esta joya, Ujue, uno de los dos pueblos catalogados como los más bonitos de España, de Navarra, donde visitamos su fortaleza y basílica de Santa María. Junto al altar, además de la basílica, encontramos el corazón de Carlos II el Malo. 24 por la noche. El olencero este carbonero es el que trae los regalos aquí en el País Vasco y en Navarra. no antes, sin comprar las ricas garrapiñadas... ...y sin ir a comer unas buenas migas de pastor. El Parque Natural de Urbasandía es un imprescindible en Navarra... ...y Dujué nos venimos aquí para conocerlo... ...y recorrer sus caminos más interesantes. Empezamos la ruta al nacedero de Ureterra ...desde el parking donde hemos aparcado... ...con la reserva previa que te dan un código para entrar... Y está, y desde aquí parte la ruta de 6,2 kilómetros semicircular al nacedero. Fácil, 90 metros de desnivel, así que fácil. No podemos marchar del parque natural de Urbá Sandía sin hacer la ruta al nacedero de Urederra. Aquí estamos para hacerla. Mirad, hemos llegado a la zona ya de cascadas y pozas de agua, Mirar, mirar, qué bonito. Realmente no me extraña que se masifique, que hayan de reducir aforo porque es precioso. Y eso que el día está súper nublado, que no hay ni un rayo de sol, el color debe ser espectacular. Pues la ruta se acaba antes de ver el nacedero de Urederra, que ya nos lo han dicho en el punto de información, que estaba cerrado por degradación de tanta masificación del verano. Y este es el último punto, donde se ve aquí el circo que forman estas montañas de Urbasa y se acabó. Importante, para acceder a la ruta del nacedero hay que sacar el ticket anticipadamente por la web y aparcar en su parking. 10 euros las autocaravanas o el turismo más barato. ...y llegamos a la capital de Navarra, Pamplona... ...donde vamos a visitar su famosa Plaza del Castillo... ...y vamos a visitar los lugares más emblemáticos... ...de esta preciosa ciudad española. Empezamos nuestra visita en Pamplona... ...con un imprescindible para los niños... ...visitar el Parque La Taconera... ...con cientos de animales, aves y además ciervos... Continuamos nuestra visita por Pamplona, por el Parque de la ciudad de Ciudadela. En su interior vemos los grandes edificios antiguos y descubrimos cómo se defendía la ciudad antiguamente. en las puertas del Valle del Roncal, en Burgui, una población donde descubriremos oficios extinguidos como el de la Almadía en su museo y en alguna exposición que tiene real. Veremos cómo transportaban esos troncos antiguamente por el río y veremos también y cataremos su queso del Valle del Roncal. Hemos ido al Museo de la Almadía, pero está cerrado. La Almadía es una antigua profesión que aquí todavía recuperan y hacen una fiesta y todo. Es como transportaban por el río los troncos antiguamente tiene un itinerario de los antiguos oficios bueno, aquí estamos con el pastor ahora os iremos enseñando un poquito más tiene muy buena pinta además es precioso este pueblo esto es un almediero los que transportaban la madera así como en unas balsas Qué bonito el sendero este de interpretación de los antiguos oficios, el caminito al lado del río, es un horno de leña, el pan. A la derecha el carbonero haciendo el carbón y a la izquierda el panadero haciendo el pan de leña. Siguiente parada en la Valle del Roncal, su capital, Roncal. Aquí estamos, en uno de los pueblos catalogados como los más bonitos de España. que Navarra nos cuida y nos tiene en cuenta, en casi todos los pueblitos estos que estamos visitando la Valle Roncal, si no hay área, como en Isaba, hay parkings reservados para autocaravana. Y en toda Navarra nos estamos encontrando esto, así que un 10 por este gobierno y por estas administraciones y ayuntamientos. ...y la última parada en la Valle de Roncal y Saba... ...además con área de autocaravanas gratuita... ...para que no nos quejemos... ...aquí es un imprescindible ver su iglesia fortificada... ...pero es que además desde aquí... ...hay un montón de rutas de senderismo que hacer... ...y comenzaremos a hacer ruta... ...hacia la Valle de Belagua... Estamos en el área de autocaravanas de Isaba, gratuita y mirar al lado del río, al lado del pueblo, unas vistas súper chulas. De Isaba no os marchéis sin hacer la ruta a la cascada de Belavarce. Fácil y accesible para todo el mundo. Y de Isaba nos vamos en un road trip por el Valle de Belagua. Del Valle de Belagua nos venimos a la Valle de Salazar, donde empezará nuestra ruta por la Selva de Irati, que la tenemos aquí atrás. Pensar que en la Valle Belagüe no podréis dormir... ...y pernoctar vuestra autocaravana... ...del 1 de diciembre al 31 de marzo en ningún lugar... ...por eso tendréis que bajar a Isaba... ...desde allí cogeremos una carreterita... ...que nos lleva a la Valle de Salazar... ...y aquí veremos ya la selva de Irati... ...el segundo hayedo y abetal ...más grande en extensión de Europa... ...el primero, Selva Negra... ...que por cierto os dejamos un vídeo por aquí arriba... ...y llegamos a la puerta de entrada oficial... ...de la selva de Irati, o Chagavía... ...uno de los pueblos más bonitos de la zona... ...y que está más al norte del Valle de Salazar... ...que ahora vamos a recorrer. Y ahora seguimos bajando por el Valle de Salazar... ...hasta llegar a las foces de umbier. Nos despedimos de la Valle de Salazar en un punto mágico, el Mirador de Iso, para ver la Foz de Arbayun. Siguiente parada, Lumbier, para mañana hacer la Foz de Lumbier, pero antes pararemos a ver el Centro de Interpretación y este bonito pueblo. ...en la Plaza de la Alfarería... ...aquí en Lumbier hay tradición alfarera. En Navarra el paisaje es el motivo... ...y venimos aquí a Foz de Lumbier... ...para verlo y sorprendernos. Para recorrer Foz de Lumbier cogemos... ...la ruta de su vía verde... ...una ruta fácil y accesible para todo el mundo... ...a orillas del río Irati... ...y sobrevolándonos muchos buitres leonados... En España está prohibida totalmente la acampada, por tanto no podemos salir del perímetro del vehículo bajo ningún concepto en Navarra. Pero es que además en los parques naturales encontraremos muchos prohibidos pernoctar. Señales como esta en la Valle de Belagua están continuamente o aquí en la Foz de Lumbier encontramos también este prohibido pernoctar. Siempre hay que ir a un parking habilitado para ello. Y llegamos a la última parada de nuestra ruta por Navarra, al Castillo de Javier, donde visitamos donde nació... El oso santo Francisco, patrón de Navarra, patrón de muchos países del mundo y patrón del turismo. Esperamos os haya gustado este vídeo y Navarra, sobre todo, que seguro que os va a gustar si venís. Recordar suscribiros a nuestro canal, comentarnos, aunque sea que no os ha gustado el vídeo y seguirnos para el próximo vídeo. Hasta luego y hasta pronto desde Navarra.